¡Qué bonito día para un partido de béisbol! Sí, son los mejores lugares para atrapar pelotas de home run. Sería increíble. El único recuerdo que he atrapado fue en las carreras de autos. ¡Qué bien! ¡Me tocó el señor! ¡Me tocó el señor!